Dopado en lo alto, to si no soy amado. Sangre de renas por estos lados. Dios con la santa nos protege ya a diario. Calmado siempre ando en lo mío. Dopado porque... en lo alto, to si no soy amado. Sangre de renas por estos lados. Dios con la santa nos protege Como abandono estás, dime que sientes, dime que quieres, dime quién eres. Lo que se va no vuelve como mi rostro en tu frente. Porque ahora soy tu loco. Y viene por todo confiando en atajos Nunca me rajo, tengo la fe en el trabajo Andan hermanos por todos lados Juntos quedamos, puro adversario, jefes parados Soy el odiado, amigo del diablo Fuego a la voz, zumban las letras Son mi tarea, nueva escuela dejando secuela Clava su huella, le dicen la fea Un poco inquieta, contenta la vida de perras Al Chile la pasan de perlas Chile la pasan de perlas Dopado en lo alto, no soy amado, sangre serenas por estos lados, Dios con la santa nos protege en yaja a diario, calmado siempre ando en lo mío porque Dopado en lo alto, no soy amado, sangre serenas por estos lados, Dios con la santa nos protege en yaja a diario me controlo baja esto deje todo